¡Hola a todos! Soy pintora bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo capítulo de la sección ¿Sabías qué? En este caso, he retomado un post de mi antiguo blog llamado De mi puño y tecla que escribí en el año 2014, pero que sigue siendo, a día de hoy, un tema de vital importancia. ¿Sabías que... hacer ejercicio aumenta nuestra felicidad? Bueno, esto es porque hacer ejercicio diariamente aumenta nuestro optimismo, nuestra felicidad, y nos ayuda a afrontar con más gana la vida y nuestro día a día además de dejarnos un cuerpo 10, que esto también nos alegra, y de paso le alegramos la vista a otro. Diversos estudios confirman que quienes hacen ejercicio durante un mínimo de dos horas a la semana, mejoran su bienestar personal, solo con dos horas a la semana, así que yo creo que merece la pena al menos intentarlo. Las razones de esta afirmación son razones tanto físicas, químicas como psicológicas, las cuales ahora voy a detallar. Las razones físicas. El ejercicio físico nos permite evadir el deterioro muscular y esquelético y además hace que nos sintamos más ágiles y más vitales. También nos ayuda a alejarnos de la obesidad que puede llevarnos a otros casos de dolencia y enfermedades. Y de sobra está al decir que si estamos enfermos o nos duele algo, lo más probable es que los niveles de felicidad decaigan. Las razones químicas. Durante el ejercicio físico, nuestra glándula pituitaria y el hipotálamo generan en nuestro cuerpo la segregación de endorfina y la producción de estas proteínas que funcionan como neurotransmisores, que tienen efecto analgésico y nos da la sensación de bienestar, lo cual nos hace ser positivos, felices, nos alivian dolores, incluso nos protegen contra virus y bacterias. Me gustaría destacar que estas endorfinas también se producen cuando nos enamoramos con el consumo de alimentos picantes o dulces como el chocolate, cuando tenemos recuerdos positivos, cuando nos reímos, cuando escuchamos música o cuando tienes un orgasmo. Las razones psicológicas. Las personas que hacen ejercicio diariamente se sienten realizadas, con esto no quiero decir que alguien no se pueda sentir realizado con cualquier otro logro, obviamente. Pero todo aquel que hace ejercicio lo hace por alguna razón, alguna meta. Adelgazar, crear músculo, ser más rápido, ser más fuerte. Un objetivo que perseguir y por el que esforzarse y luchar. Otra motivación más en la vida que aporta un plus de perpetua sensación de autosuperación al comprobar que día tras día mejoramos la marca que dejamos al día anterior. Con el ejercicio físico también se consigue poder desconectar de la rutina diaria y olvidar durante ese tiempo los problemas que cada uno pueda tener, ya sea el trabajo, problemas familiares, financieros, etc. Al realizar ejercicio puedes relacionarte con otras personas con objetivos similares a los tuyos y pueden hacer deportes en grupo, bien sea en un gimnasio o al aire libre. Esto nos aleja de la soledad y por tanto de una posible depresión. También hacer ejercicio libera tensiones, lo cual nos permite, de paso, la superación del estrés. En resumen y bajo mi vivencia personal, dejando a un lado la parte química corporal, ya que no es algo que podamos controlar. Cuando estás empezando a hacer una rutina de entrenamiento, lo más probable es que tengas la sensación de cansancio, pesadez y dolor, que tras un par de semanas se transformará en una serie de mejoras, a saber, vitalidad, agilidad, fortaleza, pérdida de peso. En definitiva, estás más sano, lo cual produce un impacto psicológico sobre nuestra felicidad bastante notorio al vernos mejores físicamente porque ¿a quién le molesta estar más sano? Y además, es una vía de escape a nuestros problemas rutinarios al mantener la mente ocupada en otra cosa durante ese tiempo. Tengo que admitir que por más que quiero, me encuentro en una etapa eterna de comenzar mi rutina de entrenamiento, pero no descarto ponerlo como norma por mi propia salud y bienestar. Te invito a hacer reflexión al respecto y que, si quieres, me dejes un comentario indicándome cuánto deporte realizas diariamente o si realmente a ti también te hace más feliz el hecho de realizar ejercicio físico. Espero que les haya gustado este capítulo de ¿Sabías qué? Si es así, por favor, dale like a este vídeo y sigue mi canal de YouTube para más vídeos como este. Pues nada, nos vemos en el próximo ¿Sabías qué? Adiós.